correcta que asco recta me corra recta vale, da igual venga, eh, vamos con el recuento del día nada, salía dos horas 21 horas, 20 le he parado un poco después 2 horas 20, ¿vale? brutas y ya está 22 y medio o 23 23 23 me parece que han salido 23 kilómetros, ¿vale? y ya está, eh, juguete nuevo es lo que iba a comentar juguete nuevo que tenemos, vamos a enseñarlo, no sé si se aprecia, bueno, aquí lo, lo veréis, juguetito nuevo, juguetito nuevo, un poco tarde, cuando ya todo el mundo lleva ya un año o dos con las Ultra Pro, entonces me las compro yo, un poco tarde, pero bueno, está buscando sustitutas de sustitutas de las eh, nubalas hierro que ya han cumplido de kilómetros y ya cuando corres si es distancia corta no pero si ya empiezas a se notan un poco chof un poco que eh, son blandas es eh, súper blandas pero bueno la sensación es de que no están como tienen que estar entonces para no correr riesgos pues nos hemos comprado las eh, las Salomon ultra pro vale eh, Bien, bien, me las he comprado en tienda, además no voy a decir la tienda, ya que me gasto el dinero, pero me las he comprado en tienda para probarme bien, la talla es un 44, o sea que tallan, tallan exactamente normal, vale porque yo gasto 44 en todo, entonces menos en Dinafi que gasto 44 y medio, entonces esto es un 44 y para que os hagáis una idea, de largas serían un pelín más que un 44, decir, de largas son pelín pelín más largas, pero que está bien, ¿eh? Un 44. Pero quiero decir que de largas son casi más largas y de estrechas son medias, ¿vale? Son horma media. No es horma estrecha, pero tampoco es horma ancha. ¿Cómo lo notas? Lo noto porque yo cuando tengo mi pie, esta parte de aquí la noto un poquito apretada. De aquí la noto un poquillo apretada, ¿vale? Eh, son sensaciones, no es que sea mucho... Pero sí que un poquito sí, ¿vale? Bueno, ya os haré un vídeo explicando un poquito sensaciones ya cuando lleve más kilómetros. Ahora, pues, 23 kilómetros no le puedes tampoco sacar sensaciones pero bueno, ya empezamos a media maratón. Eh, ya se le puede, digamos, empezar a decir, hostia, pues las notas tal, igual. Primeras sensaciones muy, muy básicas, muy básicas. Bueno, lengüeta bien, se nota el material bastante profesional, profesional en el sentido de que es un material moderno, no es un material típico de toda la vida, el tela de toda la vida es como más plástico, ¿vale? Es un material que es menos cómodo, menos amable, dicen, menos amable que la típica zapatilla de asfalto, para que nos hagamos en tuja el... la típica zapatilla de asfalto, esa colchadita, blandita, tela aterciopelada, tela así aquello, ¿eh? Tela amable, ¿no? suave, y esto no es que no sea suave, no es que sea no es que sea cordura tampoco pero que se nota que es más plástico vale quizá porque el destino un poco de esta zapatilla no es entrenamiento, sino que es más eh, competición ¿no? entonces ya yo entiendo que es lo lógico que le pongan, que tiene que ser un material que se seque muy rápido, que yo creo que se secará muy rápido que no absorba, no coja peso ¿no? con el agua, entonces yo creo que eso sí lo cumplirá es bastante ligera, pesa 15 grados menos, para que os hagáis una idea, la hierro pesa 15 grados más que esta, para que tengáis una referencia. Estos son 275 oficiales en 42,5 y y medio y a mí me pesan... Oh, como es que la he pesado con plantilla y sin plantilla? Ya tengo una liada, 297 sin plantilla me parece y 320, 323... 323-324 entrada 44 con plantilla. Eh, la plantilla es una ordolite que es bastante fina. Yo la hubiera puesto un poco más gruesa, bastante fina, no amortigua demasiado, ¿vale? Eh, pero bueno, es, es la que la han puesto, ¿vale? Eh, por dentro, bueno, ya, eso ya lo miraremos tranquilamente, va con el típico cogido a los lados la lengüeta no se mueve absolutamente nada la lengüeta, la lengüeta va a centrar, clavar eso sí, está muy bien hecha da la impresión de que está hecha profesional, ¿vale? se nota la calidad, ¿no? y, y ya está eh, en cuanto a agarre, agarre bestial bestial eh, eh, he pasado por asfalto y he pasado por por tierra, como siempre, y, y la agarre bastante bestial. De hecho, en algún momento yo creo que con el pie izquierdo me ha agarrado tanto que he pisado algo mal, alguna piedra o algo, la he pisado de lado o algo... Y, y ha agarrado tanto que en vez de irse, en vez de hacer... Se ha agarrado tanto que que torcido un poco el pie, ¿sabes? De delante. O sea, de tanto que ha agarrado, que a veces tiene ese pequeño defecto, que agarre mucho, porque a veces no resbala y también a veces es bueno que resbale un poco para evitar una torcedura o algo. Pero bueno, en este caso no me he dado cuenta, no sé qué he hecho. Algo he hecho mal. Y he torcido un poco el pie, pero luego se ha arreglado y ya está. Yo normalmente, normalmente aguanto. Torzo el pie a veces un momento, pero luego lo recupero y ya está. Pero bueno, eh, el agarre se ve muy bueno, muy bueno. Calidad de goma profesional hay que decirlo todo profesional con poquito taco taco de muy poca profundidad supongo que para ahorrar peso sobre todo también eh, tiene muy poquita profundidad pero bueno lo suficiente para defenderse sobre piedra seguro que muy bien sobre barro iría un poco justa sobre tierra irá bien de no sé qué sea arena no hay cosas así pero en principio bueno creo que, que digna de, de la denominación ultra pro digna decir que es un poco dura, de sensaciones, de dura, ¿eh? es dureta, es dureta, de sensaciones, la goma, eh, la goma, es dureta, es dureta, ¿eh? es una zapatilla reactiva, que pueda parecer que, hostia, muy amortiguada, a ver, es amortiguada, pero con sensación de pegada, o sea, dura, ¿vale? Es amortiguada se nota como... sí que debe tener un recorrido, se nota altura, cuando tú te pones el pie, notas que hay aquí altura, notas que hay altura. No, no me he fijado el drog, la verdad, un 6 o un 8 es de droga, algo así, ¿eh? 6 o 8 será. De 4 no, no, será 6 o 8, pero... Pero ya digo, se nota que hay altura, se nota aquí bastante altura. Eh, por ejemplo, me probé la Sense Ride, y la Sense Ride dan la impresión de ser más bajas de aquí, de aquí igual, un poco más blanditas de, de talón que estas, y un poquito menos recorrido, más, más bajas, como menos amortiguación, sí, como menos amortiguación o, o más que nada menos recorrido la parte de metas, la Sense Ride 2 o la 1 eh, de Salomón, sí que las probé, ya digo, el talón un poco más amortiguado, más blandito, y la parte de delante mmm, como más baja, como con menos recorrido o menos tomo de material, no podríamos decir. Bueno, son sensaciones. Ya digo, eh, creo que sí que van a aguantar bastantes kilómetros. Creo que kilómetros van a aguantar bastantes porque es dura. <risa> a ser de una cuanta kilómetros de la amortiguación bastante eh, ya digo, es bastante rápida si te metes por asfalto, corren como, como unas de asfalto corren como unas de asfalto, por asfalto, muy reactivas mucha pegada, mucha pegada si te quieres empalar con ellas, te puedes empalar que en asfalto es donde rinden más en asfalto que en tierra o sea, tú en tierra no notas la pegada ¿por qué? porque la, la tierra asora un poco ¿no? pero tú cuando le metes en el asfalto y vas plano un poco, un 5-6% un inclinado para abajo, se nota. Entonces ahí es donde se nota el, el impulsillo, ¿no? está bien. Venga, no me enrollo más, pero al final vamos a hacer un vídeo completo de las bambas. Pero bueno, un poquito eso. Eh, ya digo, las, eh, las hierro, fantásticas. Ya os las enseñaré, Han quedado están muy bien, las he lavado, están nuevas. Pero sí que la amortiguación, se quedan un poco chofa abajo, y entonces he preferido ya ir relevándolas, ya tendré unos 900, 840, no estoy seguro, 80, 40, 900, por ahí. Y, y ya prefiero ir dejándolas y ya para tirada, mejor para entrenar, ¿no? Y dejarlas para calle, para alguna cosita que tengas que hacer, ¿vale? Pero para entrenar en el día a día mejor tener algo un poquito con la amortiguación más nueva, ¿vale? Pues ya está, aquí lo dejamos, colegas. Hasta la próxima.